¿Qué va a pasar con los almuerzos? En eso estamos. ¿Mirta va a ir a América o no? No te puedo decir. Porque no, no, se dio por no. cierto y Nacho nos dijo que feina? no, que no está cerrado. No, no está cerrado. ¿Puede ser América más que Canal 13 Mirta? ¿Qué querido? ¿Puede ser más América que Canal 13? Bueno, bienvenida entonces América. Oh. El otro día Adrián Suárez dijo que había un problema económico que por eso no se cerraba. lo desconozco. Hasta que no esté cerrado Nacho no me ha comunicado. tienen buenos tiempos siempre esa mirada esperanzada. Sí, van a venir buenos siempre. Los primeros invitados este año, Mirta, ¿ya no puedo adelantar? No, no, no, ni idea. Ni, ni sé qué canal voy todavía. No sé. No. El año también? electoral hay que tener en cuenta también eso para el programa. Es un año... Un año bravo. Un año lindo, me gusta. ¿sí? Lindo y bravo, a la vez. Muy bravo, sí, sí. van a desembarcar en la, nuestra pantalla, en la pantalla de América ya 24. <risa> no te puedo decir nada. <risa> bueno, bienvenida, si es así, Mirta. ¿eh? Misterioso. América. Sí, sí, América. ¿y cómo hizo la señora? Mm. Muy bien, bueno, Qué casi bien. sé que se apuntó antes. Sí, queremos festejar. Sí. Queremos...